¿Qué pasa, chicos? Aquí, segunda jornada de Revolver Action. Esta vez vengo con más ayuda, ya lo ves, aquí arriba. Aquí, bueno, aquí lo pone. ¿eh? Revers Rocamora, ¿qué tal, Revers? Hola, muy buenos días y muy contento de estar aquí comentando contigo. Eh, un día un poco malo para mí, pero esto me alegrará la tarde, al menos. Eso es lo importante, ¿eh? vamos a intentar alegrarnos todos porque estamos viviendo, vaya lo que estamos viviendo. Que la va a tener la cámara de revers para otro día, pero bueno, hoy no estamos solos, tenemos la ayuda de, del señor Musashi, nuestro padre, nuestro guía, nuestro todo, así que hoy seguro que va a seguir todo perfecto. Eh, pero bueno, no me voy a alargar mucho la presentación, estamos en la segunda jornada de esta de esta liga torneo que es eh, el sistema suizo eso significa que en la tercera jornada ya más o menos tendremos casi todos los resultados y en la cuarta empieza lo que es las partes finales recordéis que son recordad que solo son cinco jornadas y que en la quinta ya sabremos exactamente quién asciende de la de la Open y quién desciende de, de esta es más seguramente el primer el primero que descienda se sepa al finalizar la siguiente ya... Entonces, eh, Sacred, eh, si hoy ya, ya puede haber gente que haya perdido dos veces, esta gente ya están casi para bajar, ¿no? Están a puntito, por decirlo de alguna forma. Cuando pierdes dos, bueno, básicamente hoy los dos que ganen eh, se enfrentarán entre ellos, porque será, Bueno, los dos que ganen, ¿no? O sea, de... los que hayan ganado dos se enfrentarán entre ellos, los que hayan perdido dos se enfrentarán entre ellos para ya estar prácticamente en descenso, o sea, di literal, directamente. Y luego eh, lo que hay en medio ya se verá qué ocurre según emparejamientos y tal, que ya lo vamos a ir explicando y hablando, porque recordad que esto es un formato no un tanto aún eh, experimental, porque no es experimental, pero sí que estamos mirando cómo lo unimos con la Open, que recordemos que tenemos 51 apuntados en la Open, así que puede pasar cualquier cosa. Y que, y que vamos jugando y algunos los vamos grabando nuestros combates y a lo mejor pues se podrá ver en alguna parte. Oye, tú como jugador de la Open estás viendo guay. ¿eh? Lo estás viendo todo bien, guay desde allí, ¿no? Sí, sí. Yo la verdad es que me sorprendió lo... Lo bien que lo ha aceptado la gente, con muchas ganas, no me esperaba tanta participación, la verdad. Pensaba que seríamos 20, 25 como mucho, siendo optimista. Pero oh, cuando vi que éramos 51, yo no sé no sé qué ha pasado aquí. La... <risa> <risa> Quizás Está porque el juego estaba muy barato en Instant Gaming o algo así, o en Steam. Sí, pero... eso hay que recordarlo. El juego se encuentra ahora mismo en un mercadillo a, a un euro y medio. O sea, yo puedo decirlo, lo que dije la última el último día... <risa> Puedo abrir una paradita, vender calcetines y de paso regalar un Central Fixio porque está a un euro y medio. Pero bueno, básicamente, eh, esto, que la Open está muy guay. Hemos tenido ya un combate súper interesante, que ha sido el Reiko contra Mestre. Dos de los que eran posiblemente los que podrían llegar más lejos y ganar. Y ya hemos tenido un combate interesante en la Open. Pero esto es la Liga Pro. En la Open ya os voy a explicar en el tal show que tenemos después. Así que, vamos directos. ¿Cuál es el primer combate? Kevin contra Dan, ¿no? El primero es Kevin contra Dan, ya están listos aquí para empezar y pues... oh, que Kevin jugará con Makoto y Dan con otra él, ¿no? Seguro, segurísimo, así que vamos a ver porque ellos son eh, los que están eh, 0-1, son los que han perdido una, ambos, así que vamos a ver eh, quién se mantiene por el centro y quién va más para abajo en este sistema suizo, así que a dar recaña. Ah, me están diciendo, hoy el Black Bullset Transfiction está a dos euros, no está tan barato hoy, está a 2. Está subiendo, como Gamestop. Hoy, para venderlo bien, debería vender como cuatro pares de calcetines, ¿vale? Cuatro pares de calcetines y un plan. Pues venga, cuando queráis, chicos. Sigue estando más caro el Jubei, ¿eh? Por eso, que el puto DLC de 8 euros... Es que es la única forma de, de, de, de compensar a sistemas por el por el por lo que vale el juego. Pues no sí. sé, me escucha. Vaya, ya está, ya podemos, así que ya podemos poner la pantalla completa, creo yo, y a darle caña. ¿Están intercambiados? Sí, están intercambiados. Están en la izquierda que venga a la derecha, ¿de acuerdo? Aquí como no le hagas caso a lo que está haciendo. Mira, ya está. ¡Pum! ¡Qué rápido es este señor! Es un cristo. Es eh. si que aquí hay alguien con experiencia y una, una larga carrera profesional. Mira. Simio versus Roedor, están diciendo por aquí Pues primer combate de este ft este 5 Entre Dan y Kevin Arrael contra Makoto, los personajes muy ofensivos claramente ofensivos eh, Makoto con más mecánicas defensivas Se podría decir, eh, Arrael más Aún más Rhyghtown Incluso más bestia, más Gorila, pues, De alguna forma, sí que vemos el primer ruta, favor, Ahí, se ha cerrado este 5 a ah, muy bueno Combo, sencillo. Muy chulo. ¡Oh! No, no, un segundo. Sé no se sienta. estaba. Yo creo que se estaba flipando con el coco. Oh, ¡Qué bueno! ya no Mira cómo le ha buscado la contra, eh. ¡Uy! Wow. O sea, ahora es que le ha cruzado. Eh. Me están diciendo aquí si se puede subir la boca. ¡Mia! suba. Vale, vale, vale. Ya me iré... ¿Tú he escuchas el juego Sacred? No, no lo escuchamos nosotros. Ellos sí, nosotros vale. no escuchamos. Pero es normal, ¿no? Supongo. Es normal, completamente. Mejor vale, vale. Muy, buenas, antiaéreo, ¿de ¿De? Bueno, muy buena de que, Bueno, muy buena. Ha entrado y ha confirmado el combo. Muy bien. Digamos que lo ha adivinado. Sí, sí, sí. sí. Y otra vez con Billo. La, la primera ronda se ha llevado Dan. Sigue el combo. Me encanta esta ruta. Y ahora la bola. No, se ha recuperado directamente a de Shorrew. Está muy bien. Y combo de oh, de Rael. Le ha hecho la presa con Billo. Otra vez ha tocado el 5A. Ah, míralo, no se lo piensa dos veces en tocar ahí. Lo tira al suelo y otra vez tiene la preferencia. ¡Oh, ese overheading bajo, muy bien cubierto! eh. Sí esto parece que, que no, pero tiene un low profile que flipas, y, y muchas veces lo usa de antiaéreo, eh. El, el es, es, sí, está muy bien usarlo. Sea, como... Mira que el 6A de, de Makoto me parece de un pedazo antiaéreo, eh. Me parece. Pero ese tener en cuenta también el 12, que es muchísimo más daño, sobre uh -huh. todo si entra un counter, es muchísimo más daño, eso hay que tenerlo en cuenta. Es que algunas partidas que he echado en free plays contra él, me lo colaba bastantes veces como antiaéreo. ¿eh? Y, y es un muy buen starter, creo que es Fatal Counter. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy bien. Ahí, ese safe champion, como, o al menos eso que ha intentado, no sé si hubiese salido bien. Combo a partir de dos veces o 5C, 2C. ¡No, no le ha salido a pelotilla! Ese fallo es de fallar la pelota. No sé si has, lo has visto, pero bueno, te hubiese sí, tocado, sí. te hubiese comido el short igualmente. ¡El parry que ha entrado! Muy bien, oh... Tengo esa primera debilidad, ese 6 que da una preferencia muy... Bueno, tiene una le, da, le dejan positivo, si no recuerdo mal, le dejaba bien en positivo. Y le ha entrado la pelota, eso es, combo. ¿Podría matar? ¿Puede matar? Vale. Ha tirado el burro, mm. mataba, ¿eh? Mataba. Sí, sí, Era porque a, a la que le hubiera activado el overdrive lo mataba, porque se le llenaba sus barras. Uy, ¡Muy uy, buena! Lo mata. Buena. y boom, Y Astral. Marca de la casa de este sensor. Sí, sí, es que el macoto de es eso, ¿eh? Es muy bueno que tengas un astral que pueda matar en estas ocasiones, porque Esto... oiga, te, te confirmo y te mato fácil. Esto lo he dicho yo muchas veces en el, eh, desde el fantasma lo llevo diciendo en Central Fiction aún más, tener un astral conveable tan fácilmente sí. es muy bueno muy bueno, porque hay personajes con mucha vida o incluso sin poca vida, tú has entrado con un 2A o dos veces 2A tocando que es un combo que no vas a matar y poder... <risa> al al Trager y al Susano no los matarías No los con matas un, un muñeco normal con un 2, 2A no lo matas entonces mmm, tener un astral conveable en esas situaciones es, es matar de un toque y el de Makoto por ejemplo lo puedes hacer bien quien estás diciendo el de, eh, el de Arrael también es súper fácil poderlo convear es muy interesante ¿eh? eso. Yo creo que es una mecánica que se tiene que se tiene muy muy menospreciada y uh -huh. hay que tenerlo en cuenta. Que mucha gente dice: Ah, es... tener en cuenta el Astra, ojo. Pues sí, pues sí. Pues... Ah, y que mucha gente eh, quizás se toma mal que le hagan un Astra, pero es que es necesario porque no puedes matar de otra forma, si no. Bueno, tú con el. Tuyo, yo, La ¿No? mía no podemos hacerlo, ¿vale? <risa> Buah. Bueno, el, el Bank tiene... Alguna ruta. Eran... ¡Uh! Con el Dyson, que ha pasado allí? ¡Muy buena! ¿Cómo le ha, cómo ha reaccionado allí con el con la contra? Eso está muy bien. Recorremos que Mancato tiene como tres reversals distintos, ¿vale? No son muy buenos. Uno se salta bajos. El otro, el Shoryu, pierde contra muchos bajos. Mm. Y luego tiene la contra. Que la contra tampoco a los bajos no funciona. Entonces tiene que decidir aquí, bueno, si lo hace es... bien... Pues toma la contra y ale. El muñeco tiene tres reversas distintos, y que sé, los tienes a saber utilizar es Y increíble. el Azrael tiene este. Sí, también, también. También lo bueno de la contra de, de Makoto es que no te pueden, digamos que en un safe jump, más o menos, no eh, en un show reuter se lo esquivarían la contra, ¿no? ¿Eso mata o no? Sí, sí, sí, sí, doble super. Sí, pero en las redes de los que tiene vida, por así lo mata. Sí, sí, sí, el doble super este de tiene daño además. Pero este, este super, si no lo haces bien, quizá no lo mataba, ¿no? El, digo lo de medir ahí la barra del sí. Provolución, que tú lo llamas. Podría, pod sí, es que, es que está al pala en un juego de fútbol. ¿eh? <risa> <risa> no, pero aquí dicen: Confirming to 100 de tensión hay rutas. Sí, pero no todos los personajes tienen ¿eh? Y y que muchas veces, pues, puedes fallar el combo y si tienes un astro que entra... ¡Hala! Qué primera marranada, primera marranada. ¡Uh, cómo lo ha buscado de segunda marranada, muy buena! boom Ese Ron es para Dan, ¡Uh, mira cómo lo ha esquivado el bajo, muy bien! ¡Y ese pavo sí. real! ¡Oh! Con el dancing roll, ¿eh? ¡Muy buena! ¡Sí señor, sí señor! ¡Sigue el combo! Le coloca... No, hostia. Si activas. No, no. Ahora... Y y ¡Lo lleva. mata, lo mata, lo mata! Lo mata. Shoryu, Astral. Y el lleva Astral, otra vez. <risa> no se complica. Es que es un combo de matar que lo puede hacer cualquiera. La remada, ¿eh? La sí, sí. rem... oh, remada, esa remontada, muy chula, ¿eh? Lo ha he hecho muy bien. ¿Ves? Aquí no hacía falta. Y sí que no, no hacía falta, pero bueno, o se ha caído complicar, estamos online. Pero a, a veces en situaciones, situaciones así de nerviosismo, de tensión, lo que sea, pues te hacer sí. un combo más complicado, puedes fallarlo y tienes ahí un astral idea. que es piño-piño astral y lo matas. es A es, ver, es lo no mucha que ver. Bien. Lo, que te, lo que tú has dicho, ¿no todo el mundo se lo toma bien? en, en otros en, hay, hay países que tampoco se lo toman bien. <risa> hay países que, en serio, ¿O sea, hay países que no se lo toman nada bien. Y, y a veces sí que es verdad de Que bueno, es la mecánica Pero cuando a veces es la única forma Yo creo que no Entonces sí que no, no puedo a ver, ver. yo no me lo pensaría Es la forma más fácil de sí, matar sí, sí. que tienes no, no te compliques el combo Que lo puedes fallar hmm. no Sí, sí, sí Ojalá tuviera mi personaje que pudiera hacer eso Aquí dicen en Japón En Japón no mucho ¿eh? En Japón no se lo toman muy bien pues mira que el Dora te lo mete con el ban cuando puede, ¿eh? Pero no se, no se lo toman muy bien, ¿no? Y cuando lo tienen que hacer, te dicen sorry, ¿sabes? Los sí, sí, sí, sí, sí. japoneses son muy son muy así también, en plan... Desde toda la vida, ¿eh? Todos los juegos que ha habido como fatalities y tal, en Japón no, lo ven como una falta de respeto. Y a mí realmente me pasa parecido, ¿eh? No, no te voy a mentir. Bueno, pero es que tú tampoco has tenido... Un astral muy conveable normalmente Bueno, sí, en el Calami tiene Continuum sí Pero en el... Pues, sí. el en el, Cuando lo convirtieron en contra Y es que es mala contra De verdad, eso fue jodido Bueno, está a punto de ganarle el round ya, Kevin Muy eh, bien No sé si activando lo mata, ¿eh? Creo. Sí, sí sí, sí, sí. Se gasta el overdrive, muy bien Gastarse overdrive Es muy importante A ver si lo roza Bien, y super, lo carga un poco le entra y lo va a gastar... No, lo, lo apura, lo hace no bien. Mal. Muy bien. Es lo más... El, el otro día lo hablábamos y... Eh, una de las cosas que lo hace... Que tú puedes dominar bien el juego, puedes dominar bien el personaje. Una de las cosas que es cuando se, se... Llevas el control bien del personaje. Es cuando sabes cómo gastar el overdrive y, lo, y optimizarlo bien en, en todas las situaciones. O, no, es solo un 5A de ese castigo. Sí, es que hay mucha gente que el overdrive no existe, lo, es el Burst solo y, y, y ahora que estoy ya llevo un mes y pico que he vuelto bastante activamente al juego y, es, y estoy conociendo mucha gente nueva a través del Discord y tal y te estás eh, dando cuenta ¿eh? que la gente me no... estoy dando cuenta que sobre todo que están que parece que están empezando que no llevan mucho tiempo es a la que tienen Burst el primer piño que les entras de un combo te lo tiran yo el Burst es y... que yo, casi no, yo casi ni lo tiro el Burst. Entonces, lo uso siempre como Overdrive. Ah, y a y ver, ya. hay personajes que dependan más, ¿no? De tirar un Burst. O, o que el overdrive no sea tan útil. Y, y, contra, más y, para el y burst. contra también para Porque, por ejemplo, el Burst es la única mecánica que tienes para apagar las costillas de Izanami. O sea, Izanami cuando está con sí, las sí. costillas no la puede cubrir. No puede cubrir un Burst. Porque pierde la posibilidad de, de cubrir. Entonces, contra una Izanami sí que, a, sí que me tiro un burst Allí sí. Pero, pero. Pero eso eh, lo decía sobre todo porque se vuelven muy previsibles y les acabas parando todos los bus. Porque dices, eh, si me lo tiras siempre a la que te empiezo el combo, a la que a la, al segundo que tienes bus, pues ya se te ve el. Ya se altaba el ya auto, ¿no? Que diríamos en catalán. Sí. A ver, Dan, si va, ra, Dan, remonta, joder, hiciste Sí, a ver, un poco de emoción, ¿no? Wow, no, es que es que lo ha, lo ha ido haciendo bien, hostia. Luego está gente como el Oniro, que no te tira al burst, sino que te activa el overdrive en presión y luego te castiga. Sí, es que es lo que más se nota cuando dominas uno personaje es optimizar eso. lo más complicado. O tú que lo haces cuando te voy a hacer un command Grab. Básicamente. <risa> <risa> que, que a la vez es un optim Select, porque te, si, si te hacen una, una presa, te la libra. Sí, claro, claro, claro. Eso es importante. No, pero es muy importante tener el control de, del overdrive, es muy importante. Venga, muy bien el combo, pelota. ¡Oh, ha entrado Lila! ¡Qué lástima! Y, sí, venga, Dan, venga, Dan, Ahí. ¡Oh! Sí, eso es difícil descubrir a este muñeco. ¡Oh! Muy buena, muy buena esa ¡Oh! ¿Cómo se las juega, eh? No para. Y activa, mata. Lo ve. Sí, sí, no, no se lo ha pensado y... ¿Has visto cómo ha optimizado? Es que si algo tiene Kevin con Makoto es la optimización, es increíble, fíjate cómo aparte... Sí, pero... Has, ¿Has visto por qué ha tardado tanto? ¿Cómo ha cargado el burst ese rato que ha esperado? Sí, sí, no, sí, ya tiene casi medio burst otra vez, o medio overdrive, mejor dicho. ¿Cómo ha apurado el combo para después tirar el super y durante la animación del super ya se le había acabado? Y ha estado cargando el último momento, ha estado apurando hasta el último momento porque mataba, pero ya tenía hasta cuatro. La tenía, tenía casi cinco ya, el overdrive. Y lo había gastado en ah. este mismo comp. ha empezado bien Dan. quizás se lleva este Yo rap. Creo que sí, es, esta, esta suya, Bueno, oh, no. bueno que quería... Bueno, ahí, ahí. ¡Oh! Uy, ahí. este drop. Se va a jugar una puta. El Planteario de los <ríe> cojones. Este. <ríe> Se la ha jugado, será jugado. Se ha fallado allí, pero. ¡Y shoriu no da! ¡Oh! Que no tenía Rapid, tío. Se la ha no jugado, sigue. eh. Es un cara dura, tío. Es, es un, un poca borgoña, tío. Es un poca borgoña. Bien. Ahí tanteando con la pelotita. Ha seguido combo muy bueno, muy bueno, porque con se confirma. Lo sigue, patada baja. Uh, buen cruce, sí, señor. Le entra al counter, combillo, le cambia al lado, lo empotra a la pared, sigue el combo y pelota al finalizar, a ver, pelota, oh, le ha buscado un respeto. Esa partida la tiene muy de cara, se va a llevar la cuarta partida, tranquila, no va a matar a este combo, pero ahora si sí entra cualquier con cualquier cosa lo mata, con cualquier cosa, un overhead, ese y ya está. Shorryu lo tira para abajo, pum, y super. Es que además de eso, que te impide bustear en la overdrive. Muy buena, muy buena. Como, qué bien que optimiza a Kevin, ¿eh? Qué bien que optimiza. Está muy, muy, muy bien, ¿eh, Kevin? Oh. Sí, sí, sí, sí. Yo creo, yo creo que eh, le dolió la derrota contra spinete de la anterior. De la no sé anterior si partida. es que el matchup le es favorable o qué, eso lo ignoro, pero creo... lo estoy viendo muy por encima. ¿eh? Yo creo que, que es posible que lo subestimase, porque Spinetta está muy fuerte, está muy motivado. Pero, claro, Kevin ha sido siempre de los, de los destacables a la comunidad. A mí me sorprendió, no por Spinette sino me sorprendió porque mira, a mí me ilusionó muchísimo que ganase, que ganase Spinette porque lo vio muy motivado y creo que se motivó, creo que dijo, venga, va. Y no, Spinete es de, con los que he jugado últimamente, es de los que me, más me cuesta eh, ganarle. Y está no lo digo en coña. Eh? Es... Está, está en su mejor momento del Vlad, y mira que siempre... Ha ido jugando. Siempre le había ganado yo más partidas. Y bueno, entre que yo he estado muy mucho tiempo desconectado del juego y él ha estado a tope, se ha notado, ¿eh? Ay, me, y me alegra, ¿eh? Me alegra un montón que esté tan motivado. Y claro, pero me sorprendió, vía Kevin, entre lo, la liga del Gran Blue, que no le fue demasiado bien. Mira que él cogió Gran Blue con muy buena ilusión al principio. Y vi perder contra Spinete y dije, hostia, pero lo estoy viendo ahora. Y parece otro, ¿eh? Uh -huh. Parece otro. Míralo. Parece, está, se ha puesto las pilas, eh. Y me parece que el el que, que, el que se ha puesto Que se ha puesto las pilas en el Kevin, que está yendo directo, pero bueno. No es lo que estoy diciendo, que se ha puesto las pilas el Kevin, mira ¿eh? Míralo, míralo. Es que parece otro al de la otra jornada. Es increíble. Lo puedo matar, eh. Uy. Pensaba claro. que activaría y lo podía matar. Si se había llenado la barra. No, no, podía, no, podía, no podía Y el cruce, muy bien, Dan. Ahí vengan. Tira donde atrae. ¡Oh, esa no, presa! Sí, Lina, super... <risa> creo que podría haber hecho super. Creo que podría haber Yo no sé si lo hace con la intención de que se la coma porque es online y quizá cuesta más librársela o porque tiene algún setup después de que se libre o algo. Yo creo eh? que las dos cosas a la vez, la verdad. Creo que... ¡Oh, muy buena! Y ha tenido que cubrir igualmente. Eh, lo sigue, ¿no? No, six Save-cham. Bien, c sí. Lo tira para arriba y vale, termina el combo con el 5D para colar la pelotita. qué lástima ¿eh? que no ha confirmado ese, ese verhe. Y para el, mmm, ¡Oh, pues sí! No, no. ¡Uh! Vaya y se vuelve a cruzar. Hostia. Bueno, se ha cruzado y no lo sabía ni él que se había cruzado. ¿Lo va a matar? <risa> no. No, no. Nada, tenía nada. muy poco overdrive, pero bueno. Que ya está imposible. Ya te veo, sí. En tema optimización de optimización del personaje, yo creo que Kevin está en, dentro del top 5 de, de España. ¿eh? Bueno, el sí tema de, de, de saber... lleva 10 años jugando este personaje. Sí, sí que Kevin suele jugar con algún secundario y tal, sin free plays, pero él sí, es competir solo Makoto. Lo que sí, es, es poco. competir solo Makoto? Es... Kevin es de los míos, ¿no? Que es... Sí, sí, claro. only one, one character. Bueno, es que más o menos todos en este juego tendríamos que hay que hacer esto prácticamente, pero que es que el tema optimización a mí me flipa. Como cualquier roce, cualquier cosa, él sabe qué combo hacer y, y se está viendo. Y bueno, y esto ya está, ya está muerto. Sí. Pues aquí Kevin que se ha llevado muy fácil este set 5-0. Sí. Yeah. Yo, pues mira que yo cuando lo vi os lo juro ¿eh? yo cuando vi el emparejamiento que tocó vi el emparejamiento que tocó y vi Kevin lo que dijo cuando cuando le tocó que me dijo cómo me va a poner el dan yo dije tía pues yo daba por hecho que ganaría Kevin pero no con pero no 5-0. o sea yo estaba convencido de que de que daría, habría guerra y podría haber pasado cualquier cosa y más después de lo dicho más después del set que vimos la semana pasada y hoy acabo de flipar. Yo acabo de flipar. Que sepas, Kevin, si me escuchas, que tal como subí el, la jornada anterior, había una persona que dijo, walla, tío! Un jugador con Makoto. Ojalá tuviese el mismo nivel que, que él. Pues creo que cuando vea esta jornada va a flipar. <risa> creo que va a flipar, sí, señor. Pues, ¿quién toca? Reverse. Hostia, sí, perdón. Ahora toca. Espera, la verdad es que me has pillado un poco en braga. He, ahora. he, pillado, he pillado de. Vale. A ver, a ver, que me lo chivan, me lo chivan. Hostia, el que yo, diría, yo diría que ahora toca el combate de la jornada, casi, casi. ¿eh? O Pero, Niro contra Plan también... Bottle. Yo creo que. No, de TF. Yoniro es Wiz. De los sponsors de la liga. yo ah, joder, me equivoco de sitio. Aquí lo ves. A ver, aquí. A ver. O aquí. Que también lo podéis ver. <ríe> vale, ya están, ya están avisados. Supongo que van a ir entrando. Sí, eh, antes de que entren, chicos, eh, no sé si habréis visto eh, uno de nuestros sponsors, y, bueno, los organizadores. Eh, Comunidad Assistant System Wars, de acuerdo. Mirad que además estamos eh, haciendo un sorteo de, de un guilty, vale, para creo que para Steam está. Mirad, entrad directamente en el tweet de Comunidad Assistant System Wars y mirad, la, y mirad las bases del, del sorteo. No os perdáis que es un guilty gratuito que le puede tocar a alguien mientras espera el strike. Pues mira, aprovecha. Y mientras tanto esperamos. Esperemos. Dice Kevin que. Es... Sí, Kevin, lo estabas, que yo estaba flipando. Yo creo que te, te he visto como te, como te tenía que haber visto, las cosas como son. Por fin he visto otra vez al Kevin que yo quería ver. Mañana tenemos Juernes de Blast Blue. Así que. Tenemos bastante Blast esta semana, ¿eh? No, yo no quiero, aparte que os apuntéis, yo espero castear cosas interesantes mañana, ¿eh? Estará interesante, eh, creo que había la última vez que lo vi había, había como 30 apuntados, que no estaba pues, nada mal. Que sepas que me parece que sea el primer jueves que va a estar Reiko. Uh, pues Reiko, <risa> Reiko es de los que dan más miedo, ¿eh? encima bueno. no solo por bueno el personaje que lleva, que es night que es buenísimo, Yo tengo a, sino porque él es de los old school y y es de los buenos. No estuvo ¿no? en el anterior, no será el primer jueves donde, donde va a estar. Y bueno, tenemos aquí eh, este duelo mítico ya online, Frank Bottle contra Oniro jugándose a ver quién es el que va a pasar de momento 2-0. ¿Sabes quién se ha apuntado también mañana? Eh, sí, sí, ya lo estoy diciendo por el chat, también le tengo sí. muchas ganas de verlo, ya le dije, qué alegría verte. <risa> a ver si se acuerda de algo, pero supongo que hablamos del mismo. Yo creo que sí. Del que se olvida la copa. <risa> Del copero. <risa> <risa> Dos chicos y una copa. Sí. <risa> pues venga, señores, vamos a ver este Frank Botter contra Uniro. El jugador de Wizards tendría que estar. Yo voy a animar a, a, a mi compadre, a mi compañero. ¿no? <ríe> contra el jugador Think fighting. Frank Bottle contra Oniro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La ciencia contra la demencia. Ahora la pregunta me tendrías que decir cuál de los dos cuál es cuál. <ríe> y muy bien. ¡Oh! Aquí tenemos aquí tienes la respuesta. Bueno, yo este match creo que es el más interesante ¿eh? de... Sí, lo es, de la jornada. Yo creo que lo es, es el match de la jornada. Y cómo se acerca muy bien ese Rambote, cómo le ha arrozado muy bien. Piensa que se tienen ganas, la última vez que, que jugaron, a, bueno al menos conmigo fue el primer show match que hicimos. Hmm. Fue unir contra... Otra Fran yeah, y, y Oniro ha ido, a, se ha pillado directamente a Naoto, no, no, no, ha, no ha hecho este... el invento de pillarse a Van primero. No, hace bien, hace bien. Parte Frank va con, con Tag. Mm. ¡Ula, qué buena! ¡Pero qué buena! Buenísima. Es, es una de las fortalezas de Tag, en ese backdash que tiene, que... que tiene el, y un, y la inbound a frame no sé cuántos, pero muy rápido, ¿sabes? No, no muy bueno Black Dice, lo ha hecho muy bien lo ha hecho súper bien muy bien aquí oh como oh. que ya había acabado pero lo ha mantenido buenísima buenísima el golpe innombrable el golpe, el, el golpe, la... golpe, golpe indombrable bueno no, el, el super ese el Excel axel no se llama no no no que le ha hecho eso le ha hecho el phantom Pain y, oh por bajo con billo de un 2A le va, a le va a rascar 2000 de daño Bien, lo tienen eso, otra vez A presionar, ese Rapid para entrar con un JA Que también le va a sacar unos 2000 otra vez ¿Eh? 2300 Y ese Fuzi. Y ojo, que... Vale, bien, lo ha cubierto muy bien aquí Lo miro, ha respetado Y bola El daño, se va a 4000, se puede ir fácil Más de 4000 Puede rascar los 5000 casi 4500 4.600, reset y uh, está magnificado. Estaba, estaba al loro ya, ahí, has, que si, sí, ¿no? Has, has visto la, la barranca intenta muy bien, ¿cómo, ¿cómo intenta apurar? ¿puedes a ir caro eso a Framboto el potier de la pelota? ¡Oh! ha fallado el codazo y se queda con cero y de overdrive eso, oh, qué lástima muy jodido, esa decisión muy arriesgada, se ha comido un 6 tech suerte que no ha podido... ¡Oh, oh, <risa> Muy buena, muy buena Pisa no pe... Bueno, no hacer un buen salto Le rompe y sigue el combo Tiene el combo, sí señor Lo tira otra vez en el suelo, le entra el en 2-A no cubierto abajo, qué lástima porque ha sido por para el lag, esto o algo. Así que ha cubierto bajo. La bola lo tiene magnetizado. Mm, ha intentado, creo, el command grab, el DB. Creo que lo ha intentado. Si no, no hubiese entrado esto. Aquí tenemos con buen azul. Le va rascando Y bueno, lo tiene le que hace Oniro. Bueno, es un tagger, ¿eh? No... Nunca está muerto el sí, tagger. No está perdido. Y aquí lo tienes. Uy. Yo pero veía Coman veía, veía Grappa. Lo veía, eh. No sé tú, pero yo estaba viendo com eh, Coman Grappa, eh. ¡Y super! ¡Le ¡Oh, entra. ¡Uh, qué lástima! No sé qué había. Ha intentado un combo allí que no lo había visto, este combo, y si lo he visto, no me acuerdo, Esto lo mata. Esto no Le mato. da la victoria. Un primer combate increíble. Combate increíble, sí, señor. Mira, está sudando el, el, el Naoto. <risa> y no me extraña. Yo me extraña que esté sudando el muñeco. Madre mía. Sí, que la verdad es que, bueno, esos momentos de decisión rápida, momentánea, instantánea, es, es chungo, es complicado porque. Sí. Yo creo que podría haber hecho activar y un 720. Yo es lo que me esperaba, pero creo que no, no lo ha tenido claro y se ha quedado quieto, eh, Frank. Pero, claro, si no lo tienes claro, te vas a jugar, te van a saltar. Vas a perder la oportunidad de overdrive, 50 de barra y la vida que te queda. ¿O? Claro, es que... Bueno. Yo creo que simplemente no se ha atrevido a hacer eso. No se lo ha atrevido. Y, y bueno. pasa lo que ha pasado. Venga. Segundo combate de este FT5. Muy ajustado el primero. Vamos a ver, normalmente esto, esto, este FT5 lo suele ganar Oniro ¿eh? Pero tampoco con gran ventaja Entonces es, esa, esa derrota por parte de Frambotel Cuando lo tenía tan a mano Va a ser más dolorosa que si hubiese pasado al revés Bueno, en su defensa eh, A mí Oniro me parece que de los favoritos de la liga, ¿eh? Y yo está entre Zunder y Oniro para mí. Bueno, pues si tuviese que poner un tercero. A ver, diría Nemo, pero Nemo, si fuese. Jugase... La pillado de Cuenca, tío. Sí, sí, sí, sí. <ríe> si Nemo jugase quizá con su Bank eh, o su Mine. Que Nemo va probando muñecos y claro, se va piando el que le daba la gana. Yo creo que Frank está claro. Que... Pensé, pensad que el top 3 de Animevo fue Frank, Oniro, Thunder. O sea, eh... que Frank está fuerte. La... No, no, sí, que, que Frank está fuerte, sí, pero para mí sería entre Thunder y Oniro los favoritos. Y, y Nemo, si se pillase al Bang, o, o quizá a la Rachel o, o alguno bueno, de estos, oh, tiene más tiempo con ellos, ¿no? Bueno, a ver. A ver si Frank te, te calla la boca. <risa> sí, que puede ser. Lo que pasa es que Frank no quiero desprestigiar, desprestigiarlo ni nada. No, no, Pero no. yo cuando he jugado contra él, que hace años eh, que no juego contra él, mm. Mm, siempre me ha costado relativamente poco. Bueno. <risa> Quizás, no sé si es por el matchup o, o si porque mi forma de jugar le explota un poco el cerebro, que puede ser. Podría Otra ser. O... No. Oh. Oh. No sé qué sí. ha pasado aquí eh, A un hilo ah, vale, Simplemente se ha quedado ahí esperando Sí, sí, lo ha, hecho muy bien, lo ha hecho muy bien Fuerte declaración, sí señor Sí, a ver eh, Yo en, en varios torneos que hacíamos del foa eh, eh, el, Eliminé al Frank Bottle Vean lo que dicen aquí en Nemo Tiene razón Segundo burst mal tirado por parte de Frank Bottle Segundo combate Estamos, hmm. Acaba de ocurrir lo mismo que el anterior combate el ROM 3 empieza con Frank tirando un Burst en un combate prácticamente perdido. Y... Uff. Uy. <risa> los dos tan peña, dije. Bueno, estaba completo, ¿eh? El unido y astral. No podía hacer nada aquí. Botas. Y lo que decíamos antes, que un, contra un. Un desto, contra un tagger que tiene mucha vida, aquí era la única forma de matarlo. Un personaje que tiene un astral tan sencillo. Es. Es. es jodido, es duro, es duro. Es duro. Es duro. Es muy duro. Sí, señor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, ya veo. Se, se me ha movido. Se ha, me he movido. A ver. A ver, a ver. Problemas técnicos. Eh, no pasa nada. Ah, eso en un momento se arregla. Bueno, ahora lo voy a poner completo. Así que... Me salgo de, de mi pantalla. Yo creo que ha sido culpa del astral, ¿eh? que se ha movido la pantalla. Puede ser, puede ser. Bueno, 2-0, parece que Oniro quiere acabar rápido también, pero bueno, a eh, si Frank <ríe> remonta y nos da un poco más de emoción. Yo creo que sí. Lo va a hacer, lo va a hacer. Tengo fe. Y bueno, a ver, a ver. Porque el matchup, ¿qué tal está entre Naoto en Tagger? <ríe> Seguro, segurísimo, es positivo para Naoto segurísima ¿Vale? es que Con la mierda esa que tira, no sé si la es la sangre que es o que como que se llama. Es verdad que se tiene que acercar y allí se la puede y se la puede tirar. Eh, eh, Tiger se la puede jugar porque mira la ofensiva que tiene, el, el poco rango que tiene realmente. Y aquí pues se mm. puede tirar en 360 a jugártela y a ver qué ocurre. Pero lo puede tener muy bien controlado. Entre el 2D y el Jump D lo puede tener muy bien controlado a, a Tiger. No es un matchup imposible, ni de broma, ¿vale? No es de los colores matchups que hay, pero sí tengo que decir que alguno de es bien favorable, es esa. Y... Lo ya, ¿no? un buen, buen cambio. No, pero no. ha buscado eso, muy bien. Y... y... ¡ay! El ¡Ay ¡Oh, oh, qué lástima es directamente un 5C! Pero bueno, muy bien, ese safe jam, ese... lo para todo. Ese, ah, y como ese ha castigado hacer... el roll también... Es muy, sí, sí, es que cualquier tipo de rol lo, lo para. Es muy bueno eso. Es muy bueno. Vale, lo tira, le sigue. Vale, D, de, de, combo, le rasca el daño. Y, oh, ese salto vacío a Lokov. Y seguimos, seguimos. ¡Oh! Ha fallado aquí. Luego va rascando le da. y en el combo. Que lo ha fallado, por cierto. <risas> hmm. Y otra vez. Ah, es que ¿por qué otra vez? Fíjate. Volvemos a lo mismo. Ha tirado un burst por rabia. Es el ah, Burr ese no. de... Me cago en tu padre, ¿no? Sí, pero... De, de... Tercer combate. Dices, vale, que es... Que es muy difícilmente remontable, pero a veces te sale de, del corazón. No sé. Además, el de Oniro está a punto de cargarse. Es que... Ya, ya, pero mejor, mejor que te mate en esta situación. Sí, sí, es. Porque ahora te matará casi. Prácticamente te matará. Es muy bueno, a ver, a ver qué pasa. Es. Claro, es que. Y ahora empieza tercera, el, el segundo round. sí, Bueno, tercer round sin. sin tercera vez, te ocurre lo mismo. Primer combate gana Frank. Segundo, está a punto de ganar un hiro casi por perfect, Y le tira un buffs. Le tira el buffs. Pierde y, y empezamos el combate con Oniro, con Burst y Frank, que no consigue el Burst hasta que pierde media vida. Eso. No sé sí, si es que, me... hay que hay que saber jugar con eso, con la gestión de, de, del Burst Overdrive. Totalmente, totalmente, pero. ¿Sabes Que, Yana, mientras... es que ahora oh, al que, que lo pille Oniro lo mata. Venga. Aparte, yo creo que, que, que Tagger lo necesita mucho porque. El terror de comerte un 720 solo lo tienes cuando tienes una barra, cuando tienes barra de super. El 360 no tiene invulnerabilidad al frame 1 como anteriores juegos. Eso, para tener algo de un, un reversal de, de un frame, por decirlo, no, no de un frame, pero para tener un reversal, como Dios manda, necesita el, el overdrive. ¿Puede permitirse el, que le están presionando tirar el overdrive y el Exit? Muy buena, sí, señor. Muy buena. Entonces, es que yo creo que se está perdiendo, está quitándose bueno, se está quitando una pues la opción de mm, respetamen neutro que puedo tener hasta, hasta ganar el, la barra del 720 Porque El overdrive de Tiger es, te, magneti, te magnetiza automático, Sí, sí, sí, estás magnetizado estás directamente magnetizado Entonces es que también... Sí, hay... ya directamente a veces puedes... Sí. activarlo entre strings o lo que sea lo puedes hacer y el 360 o el y lo que o... hemos visto antes sí, lo, que, lo que hemos visto antes que te he dicho que podría haber pasado es activar y si ves que puedes jugar 720 durante la animación de la activación sí, sí. se le va la vida y ahí es que se le va la vida al otro porque encima en en quita la más más bien sí, sí. pase mil entonces es que, bueno, espero, si sí, alguien le puede chivar, pero está teniendo, a mi opinión, una mala gestión del burst. El no, 3-0 eh, se está poniendo peligroso porque si esta gana ya Oniro será muy difícil que... Muy difícil re remontar esto y, y a ver, estamos viendo un combate que las, los tres combates estos ha pasado exactamente casi lo mismo, hemos visto casi el mismo combate en los tres. El mismo mm. resultado. Muy bien. El primer combate, se está, el primer se está llevando Frank vale. Ese es muy bien, lo ha magnetizado, a ver cómo lo atrae, qué va a hacer Paciencia, puede tener mucha paciencia, ahora Frank Bottle tiene mucha vida Un minuto aún queda de combate, se lo puede tomar en calma, le ha entrado ese Janset Ha fallado el combo Niro Lo tiene en esquina, en esquina también se puede sentir un poco seguro Y le entra la presa aérea Shoryu lo tira para abajo. Phantom Pain, ¿cómo se la ha tirado para, para abajo? Bueno, lo tiene en el, en el rincón. Overdrive, a ver qué ocurre. Uy, mm. no Uf, que un poco locura. Ah, oh, entra directo con el 2D, cómo se ha jugado. Y se acerca. No Uf, perdido, ¿eh? creo, que, creo que se le ha vacereado el movimiento. ¡Oh! Había fallado Nero. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer? Shoryu puede seguirlo. Bueno, más giro ha hecho rápido, muy bien elegido, sí. Esa barra que lo tendría que haber visto, pero, bueno, segundo round. Ahí ha fallado Phantom Pain, muy poco castigo, con ese 5A que tímido, ese castigo tímido. Muy bien hecho, sí señor, vale, lo ha buscado. Sí, lo podría continuar, pero no ha preferido buscar un safe jump, no sé por qué no ha buscado el daño. Intomagnetizar, magnetizar, la verdad. Quizás no le ha salido bien la jugada. También puede pasar que.. Sí, seguramente lo que están diciendo tenemos que tener en cuenta que están jugando online. Y puede haber habido un lagazo en ese momento y, y ahora. Vale. Yo creo que más que el 6C allí era seguirlo. Continuarlo con el.. Con el 360. Sigue sí, combo y esto lo va a matar. ¡Oh! Uh, Activa Frank Gottel. Lo ha hecho con un True String por si acaso. Se aproxima, se aproximan poco a poco. Muy bien jugado es el neutro allí. Muy bien, muy bien. Calma, le tira la bola. Está con magnetismo. Se acercan, se acercan. Y oh, no ha confirmado. El, si hubiese hecho el 360 en B, el B seguramente hubiese atraído más a, a, a Naoto y lo hubiese bombeado. Bueno, pues pinta igual que el set anterior, que vamos más para 5-0. No. Pero, pero también tengo que decir que fíjate, menos este combate, que sí que ha habido ahora una superioridad por parte de, de Oniro, en los otros tres ha sido, gana una ronda uno, el otro y después gana Oniro, ¿no? Y, ha sido Le bastante. Está sacando complicado. más rounds y quizás se ve más igualado de lo que el resultado marca, ¿no? Sí, eh, Pero... el resultado no está marcando lo. Lo que realmente está siendo el combate. Pero igualmente, Oniro se... lo veo bastante cómodo y me parece. Mira, más fácil. Que... Estoy valiente con el tagger. Sí. <risa> valiente con el tagger. Sí. Pero el tagger <risa> es nuevo, tío. No, sí, sí, lo ha hecho. Lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien. Y a ver, esta, ojo, que se puede llevar el set 5-0 Niro. Yo espero que no. Mira que ese jugador no es mi equipo, pero pues espero que no. Sí, pues, ya, qué buen compañero de equipo, ¿no? Se joda, oye. <risa> que tiene que aprender. Y.. No le ha confirmado Niro muy bien. Eso es esas d como las carga está jugando muy bien pero el neo no sé si tener, el, el Tagger, sí ahora, pero Tiger a la que ve ese a la que ve bien el 2d el, un 2d tiene que tirar bueno el d tiene que tirar el 236b o sea es que tienes está jugando un poco a reacción a ver qué ocurre a ver qué pasa eh, tú, hay, hay maniobras para combatirlo todo esto hay maniobras pero bueno está, están tanteando lo que pasa es que está tanteando y estamos en el cuarto combate. No, oh, en el quinto realmente. Y aquí, oh, oh, ha cancelado la animación del golpe. Toma, boloncho. Ahí, ahí, ahí. Mira, mira, mira, el daño. Oh, Eso va a doler, Eso, eh. Eso va a doler. Se va a los cinco. Uf. No sé si ha fallado ahí. Ha fallado, ha fallado. Ah, no, bueno, sí, ha fallado. Uy, uy, uy. uy combo, no lo va a matar, bueno el boloncho incrementa mucho el daño y hace el combo guay y ahora sí que lo puede matar, lo va a matar, lo mata si sí, está muerto muy bien, muy bien muy bien como como lo ha hecho ese combo, cómo ha gestionado la barra allí para hacerlo, ha estado muy bien y venga, va presionando, presión, presión Puto backdash eh, del tagger, esquivando todo ahí bueno, pero va para atrás. Ya, <risa> ya, yeah, yeah, pero que, que, que, que lo ves y dices, joder, el puto target, ¿cómo esquiva con el backdash? Ya, yeah, pero bueno. No, lo que en esta situación que te hace el backdash y como hay pared, pues te, luego te hace un command grab. Exact, sí, claro. Pero en, en mi es esto, que va para atrás y no es lo que quiere. Con, con lo que le cuesta llegar, andar hacia adelante, sí, y a ver, a ver. qué calma y que ten... ¡Oh no! Eso era un overdrive, eh. Qué mal, sí, sí, era overdrive. Era un overdrive. Quizás ha quedado cubriendo. Y bueno, Quizás si hubiese. si hubiese bafereado el 720 allí es Qué lástima, esas reacciones instantáneas en el momento que te quedas parado, que, que, que ocurre o no te la juegas, esos decisiones En el momento son muy complicados. Sí, sí. Bien, como está presionando Miedo a tocar no, cubierto, Muy, muy este. bien Le ha reaccionado muy bien ahora Sí señor, aquí fíjate el daño Se va a los casi 4000 Y, uh, como le ha buscado allí la pirula Muy chulo Ya otra vez Oh, qué mal Qué mal Chorri lo tira al suelo Este round que es decisivo O sea, si lo gana Oniro, ¿se acabó? Sí, pero es quizá la vez que está más cerca ¿eh? Frank Botel de poder ganar sí, un combo tiene la, tiene la preferencia Y si va manteniendo así el combate uh, Esa presión tímida ese... Y bueno, a ver Ya le queda poco para tener ¡Oh! burst Va a tener burst burs después este combo prácticamente mm, No ha querido seguir Oniro lo obliga, le va rompiendo la barrier. Lo obliga, lo obliga. Y ahí, buena, eso es lo que estaba buena. esperando. Eso es lo que estaba burst? esperando. Va a haber burst. Ahí, burst. Tiene overdrive. No lo va a tirar, no lo va a tirar. No. Ahí sí. Yo, tinta. Uy. Uf. Buena. Bueno, bien, bien, bien, Vaya, bien, este bien. bajo lo ha, lo ha salvado. Yo, yo pensaba que haría el command a aéreo ahí, ¿eh? Cuando ha salvado. Sí, yo también. Yo me estaba viendo un grapa aéreo y los dos, fíjate cómo han respetado los dos con miedo. Yo pensaba, sí, sí, yo ver, ahí. Una, un command grap aéreo, yo me esperaba cualquier cosa allí. Los dos han respetado, han tocado el suelo y han tocado. Muy bien, muy bien, la primera necesitaba, eso muy bien. Bueno, menos nosotros cocero un poco más de emoción, aún, aún queda mucho por remar, pero ya veremos. Ver. Queda mucho por remar y la remada parece imposible, pero... Oye, ese, ese combate lo tenía que ganar, es justicia. Sí, o sea, que... al, menos, al menos tiene la, la del orgullo, ¿no? De momento sí. ya, ya, esa ya la tiene, ya no me he ido de en blanco. Te ha acercado tanto que era injusto, era injusto que no, no ganase, al menos esta. Era injusto con lo bien que, que ha jugado los otros combates. Venga, a ver, a ver... Muy bien, ese 5D. Ahí presionando poco a poco. No dejándole mucho gap. No le quiere dejar. Ahí, le... uy, qué lástima. Pero bueno, ya lo tiene. Uff. Vale, rascando máximo de daño posible. Ese command grab fallido. Y bueno, tiene casi... lo tiene en esquina. Y overhead. No tiene barra aún, Frank. Pero bueno, al menos ya tiene el boloncho para tirárselo cuando. Menos espere ¿Cómo se está esperando a reaccionar con el Phantom Pain? Al final se ha lanzado Muy bien Le entra un poco Solo un poquito Le ha entrado Y boloncho en la boca mm. ¡No! ¿Qué haces Frank? Uf, suerte que, no le ha, suerte que no lo ha confirmado Pero eso lo mataba Bien Baiteando el antiaéreo Y aquí no lo puede seguir Y al final le ha entrado con el Phantom Pain Eso sí que va a matar ¡Ah! si, falla no, si falla no mata Si falla eso sí que no mata ¡Qué lástima Se había acabado ya el magnetismo se acerca, está con magnetismo. Se va a jugar con 720. No, con el... A ver qué va a ocurrir. No hay Rapid. Y al final confirma combo. Confirma combo con el 6C. Este, yo creo que esto, obviamente, no tenía preparado que fuera combo. Lo ha hecho por como presión y ha podido seguir la ruta. Bueno. Bueno, Match Point otra vez. Aquí ya... Sí. Pero mira, ahora lo tiene bien en car... De momento están encarando muy bien el round. ¡Uy! Uso un poquito más de magnetismo y necesitaba cargarlo un poquito más. Ese Grab tiene invul a... A prácticamente todo, sí. Mm. Es hasta el antiaéreo, sí, verdad. Él vale. se vuelve invulnerable y se agarra. Es lo que tiene que buscar, ¿no? Cuando le empieza a tirar las red ¿eh? en auto. Sí. No sale a frame 1, este es el problema. Pero es la... Si, si está magnetizado es lo mejor. Te, te, te gana un montón de invulnerabilidad y se le acerca y, por ese, y en esquina... Él estando en esquina te... Te tira y te hace un montón de daño. Te lo gira. Muy bien, ahí. Me encanta, por cierto, el color de un Motel, que es el del tagger más cabreado del mundo. ¡Muy bien! Y activan los dos. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a pasar? ¡No! Se veía no, venir. Se, se veía va. venir. Se veía venir. Ese Counter a Saul. No llegaba, no llegaba allí. Muy bien, muy. Oniro que también era el combo que tenía que haber hecho, mm -hmm. pero es que era, era una distancia que de Counter a Saul a gratuitamente. Bueno, Muy bien. 5-1. El siguiente Primer... el contra Thunder. Es lo que acaba de ganar a Oniro es como un pase a, a la Winner Final, por decirlo de alguna forma. Hmm. Por decirlo de alguna forma, es como si fuera directo a, a Winner Final. Plantarse 2-0 en la liga es lo equivalente a un torneo a un torneo normal, estar a, a Winner's Final. Así que, ¿qué nos toca? Spinete contra Thunder. Spinete Thunder. Ya que vayan entrando cuando, cuando puedan, lo antes posible, si puede ser. Spinete y bueno, es, que, Spinete Thunder son los dos que ganaron también la, la otra jornada. Sí, y es un, un clásico, porque son dos jugadores de la Old School, básicamente. E Thunder empezó con el Podemos decir que empezó en el Continuum Shift extend pero realmente. Sí, sí, sí, sí. Es, es prácticamente Chrono Fantasma cuando. No, no, no. Spinete está. Es... es free. free sí, sí, sí, lo, pon, ponlo, ponlo. <risas> ponlo Musa. Eh, le va a gustar mucho. Apuesto por ello. Y a ver, a ver. A ver, el combate, aunque sea Old School, lo ha dejado muchas veces ha vuelto, lo ha dejado ha vuelto y ahora vuel vuelve a estar activo y repito lo que dije la última, la última vez eh, Thunder sin duda es los mejores no solo del, del país, también de, de Europa es los mejores, pero también a Thunder hay que saberle jugar hay que saber jugar a él y, a, y al muñeco y uf, Por muy bueno que tú seas Por muy bueno que, que hay, estés subiendo Por muy, por muy bien que, que estés, que lo estés haciendo últimamente Contra todo el mundo Contra Thunder hay que saber jugar especialmente contra él Y aquí es donde es como No es una prueba de fuego de lo bien que sepas jugar o no Es una prueba de fuego si te has preparado bien contra él Bueno, Spinete va con la F eh, sí, sí, sí. Había Estoy la si que hacer? De... Eh, Le voy a preguntar. Si quieren hacerlo, vamos eh. bien de tiempo, ya que han sido rápidos los sets anteriores. Yo creo. A ver. A ver, no sé si me van a leer, pero en principio no es. No me han dicho nada, eh. Veo que no ha habido ningún botón check. Vale, dice Thunder que no y creo que Spinete tampoco. Que no me acuerdo de... <ríe> vale, directos, a saco. Ahí, así me gusta. Sí, señor. Perfecto. Bueno, decía que el Spinete también últimamente estaba probando con, con Balken. Sí, sí, sí. sí Había la posibilidad de que se lo pillase, pero quizá no, siendo con fíjate, su, contrincante, su contrincante, pues la S es la... Es su mind de este, de este Central Fiction. Contra... Que, contra... La que tienen las posibilidades, ¿no? Contra el... Ya, contra Taukaka. Ya me dijo contra quién sacaría, ¿vale? Eso ya me lo dijo. Pero muy bien. Ole. Son dos personajes muy tocacojones los dos. De estar ahí todo... <ríe> sí, no, pero estos de Rise ra Down a tope, a tope, muy rápidos, que te están todo el rato presionando y ya se, se va ver. Más tratado que la... La F es Well Ronder, lo que pasa es que es una Well Ronder que tiene de todo bastante bueno. No de, voy a decir muy bueno, pero tiene de todo bastante bien. Y eso no es. Solo... Uh, personaje por excelencia, sí. Básicamente. por excelencia de juegos. El problema es cuando te cuando alguien te juega del mismo rise down y no es ella. Mm. en Naoto. que en lo, lo puede llegar a ser más incluso es que no, no podía retirar el poke. Lo ha hecho muy bien. Lo está rascando muy bien, Spinete. Lo está haciendo súper bien. Y... ¡Oh, no! Esa pirura ¡Qué no buena! Se, punta, no se lo esperaba, eh! no esperaba. No se lo esperaba nadie. ¿Le ha entrado el bajo? ¡Qué bien! ¡Oh, le ha entrado el bajo! Ah, qué bien oh le ha entrado el bajo tocado Thunder! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! Ha tocado allí en el momento inoportuno. Thunder sabe cuándo tocar. El muñeco trata de esto. Sí, sí. El muñeco trata... O sea, es que si... Si me dijeses es que, que no toca, es que con este muñeco es que lo hace mal. Y sí, Muy bien, como me busca... Ah, sí, le ha entrado con el Jump Up, para daño. Para rascar daño se va a los 2.000 tranquilamente. Un poco más, 2.500, 2.500. ¿2500? Si hubiese seguido con el tercero, Ese grab por Está obligado, que si no el lo muñeco. matamos. Y bueno, yo creo que se va, ¿eh? Sí, se, se va. Y super y se ronda para, para Thunder. Mira que el primer ronda lo ha tenido justito, eh, Spinete. Lo que pasa es que Thunder es, es un jugador que la primera ronda quizá la pueda hasta perder, pero luego eh, te pilla, te, te, te estudia y. Bueno, y como más va más va evolucionando, o sea, como más va evolucionando el combate, como más largos son los sets, en eso Thunder. Sí, bien. sí. Zander es el típico que no le puedes hacer dos veces seguidas la misma perula. No, pero aparte, que es una persona que, que él puede aguantar hacer 80 partidas un día. No, no. Lo puede es, me lo dirás a mí. Pero, y segunda, que el, que el personaje, eh, como va teniendo siempre a ofensiva, te vas a terminar cansando defendiendo. Entonces, es que a él, tanto el personaje como la, el aguante que él tiene de, de jugar, son dos combinaciones terribles En este sentido, hacer un set Contra un set largo sí, no A ver, Th Thunder es, se beneficia mucho De, de, de sets largos En un sí. torneo de FT2 Pues quizá tiene menos posibilidades Que este tipo de torneos que estamos haciendo vale. Aquí de FT5 sí, sí, sí Y venga Lo tira, muy bien ¡Ole! lo ha hecho muy sí, bien Sí, sí, lo ha hecho súper bien. Oh, ese 2B que ha entrado en counter en 6 c bien. Sigue... Lo tira en el suelo, 3-C y... Saltito. Entonces, sí, pero bueno. No se ha levantado, lo ha hecho muy bien aquí Espinete. Este sí, es que, es que cuando ves nada. que te va a hacer la pirula esa es quedarte en el este, suelo. ¿no? Trigger y Sucar. Lo mato. Sí. No hacía falta ni Cruz Trigger, posiblemente. Como no, siendo la es, la S ¿cuánta vida tiene. Creo que está por el estándar. Y muy bien, como ha acordado con el 2B. Perfecto. El combo, ahí ha tirado el... Ahora tiene la ofensiva. O tú dices, como muestre. ¡Oh! A la mínima, a la mínima que hay un hueco. Va a tocar. Y... ahí se 2B! Les digo, ese 5B tenía que haber hecho un 2B y ahora salda aquí, a ver si puedes. No va a pasar mal. Y Shoryu se veía, así se, veía. No se Bueno, tenía Rapid. Se... Sí, sí, tenía. Este, tenía, este tenía directo. Rápido. Uy, este grapa aéreo, muy buen, muy bien. Lo, está, lo, han jugado, lo han jugado muy bien los dos. Oh, ha pensado que no iba a entrar. Y Shoryu otra vez. No hay. No, hay... Oh, no ha habido Rapid y se acabó. Pero, oh, qué lástima. Dos fallos de combo allí, pero. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien Spinete. Sí, señor. Pero Zumber lo ha hecho mejor, por lo que parece. Sí, claro, a ver. Sí, sí. No, no, que sí, que lo ha hecho bien, pero que ha ganado el Zumber. Que... Hay que premiar, hay que premiar, que lo, ha, hay que premiar que lo ha hecho muy bien. Ah, mira, ahora sí, mi, mi arroba aquí. Por si alguien no sabía sí, por si alguien no sabe, Twitter. <risa> no tendré que cambiar, Tendré que poner esa creatura. Y venga, vamos a seguir. A ver, aunque el resultado sea el que sea, es como Niro Frank, lo está... Lo están no, sí, los matches no, no están tan desigualados como pensaba, ¿eh? Pensaba no, que hasta lo atropellaría un poco más. Es más, la desigualdad la hemos visto en el Kevin Dan y no. Y es el que no esperábamos que pasara. Eso... Por ahí. Eh, debe estar en casa ahora mismo que me lo conozco como debe estar. <risa> Bien, combo, lo tira, sigue. Pam, pam, pam, pam, pam. Para abajo, 3 ¿no? Lo busca el 3 2 por rabia y podría haber intentado zonear un poco más. Se lanza a lo bestia con un super dice. Y Grab, te veía venir también. Y Combillo que lo va a matar. Mata. Sí, sí. Este super delatado. Siempre que lo hace Funder es porque sabe que mata. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Es que te deja mal, te deja en mala posición. O lo tira de reversa o lo... es para terminar. No, bastante. y que lo tiene muy calculado, sabe cuándo mata y cuándo no. Hombre, es, es su trabajo saberlo hacer. O nosotros, ya nos entendemos. O sea, esto es tu que es, a, es algo que también oh, ha querido tocar aquí se ha ofuscado. ese dos, B, dos veces que lo ha tirado y aquí se le ha entrado otra vez se está cabreando mucho. <risa> Oriol le ha pío, entrado pío. Aquí, no, no, está tocando a ver si, si toca en algún momento y puede quitar y al final le ha entrado otra vez a thunder lo que te decía que Mucha, mucha gente de la nueva también lo que pecan es de acabar el combo con Super. Y cuando quizá a veces no, no te beneficia eso. Si no lo matas... Y también un poco del Dragon Ball, que premia mucho terminar un Super con nivel 3 para ganar Rocky y cosas así. Y, y en este juego los Supers no te dan el Oki, no te dan el, el, la posición. o o sea es, o algunos, ganas sí, es eso. No, no sí, algunos sí, pero no son, no son normal no es lo normal. Pero lo... Venga, se, se ha des, Yo creo, lo que te he dicho, se está desgastando. Se está... Bueno, se es que a ver en este que empieza a estar un poco desquiciado ya. Sí, se, se está desquiciando, se nota. Se nota porque ha empezado súper bien. Se está, Pero ya le ha hecho unas cuantas cosas que se quería meter un tiro entre sus piernas. Lo estaba haciendo muy bien y fíjate que esta última partida... La, que, la tercera victoria Thunder ya está desquiciado y es que es normal. Dice, es que tengo... Si fueran free ya hubiera hecho al F4. Eh, sí, sí, sí, Y no me extraña, eh. Es que es, lo que es lo que digo. Hay que saber rejugar, es que hay que saber rejugar, es muy complicado. Y no solo hay que saber rejugar, es que, que también tiene también tiene mérito. O sea, que, que estamos hablando de uno de los mejores. Es que se, se mezclan aquí dos factores muy jodidos. Y. uff. Entonces, fíjate lo bien que han empezado y como más va avanzando el combate, como eh, más desquiciamiento. hay, estamos viendo cómo está. Le ha un reset típico de que a mí me lo hace sí. mucho. Te recuperas y te, eh, te pilla la presa sí. en los reset. Sí. Y tenemos combo, lo va a matar. Lo mata. Se, ha... Se ha acercado, pero lo mata el combo. pum y super. Lo dicho. Que es. Es que fíjate que está ocurriendo esto, pero no solo porque es como es, es que es muy difícil aguantar sets a este personaje. Bien, cómo la está pegando el. Y más el, que ese el... personaje de Thunder eh, también. Y porque mira, también. porque estás jugando online y no lo tienes en la oreja diciéndote cosas. <risa> <risa> es porque el Zunder <risa> es que te está haciendo un perfect, oh. le otra vez y ya se queja. Dios, mira, que llevo 60 segundos cubriendo. Te toca una vez, ¿sabes? Y un festinete. Esto ha tenido aquí. Muy bien, le ha entrado bastante mal. Es que aparte, lo difícil, aparte de lo difícil que es, que, claro, yo siempre he dicho que a Taokaka se la mata cubriendo, porque realmente se puede reaccionar bien todo lo que hace el personaje, pero no me puedo imaginar online, o sea, online... No puedes, es, es, es complicado, complicado Obviamente es más complicado Pero si les va bien mmm, En ese sentido Al menos yo cuando he jugado Y me va bien el, Como yo que sé, contra el mestre por ejemplo Me va bastante bien el online es, No diría que es offline Pero es de los que creo que siento me, como juego mejor ¿no? Y no, no Pensaba que fuera también En tema defensivo jugando online no, no. te puedes atrever a hacer instant blogs en algunos momentos y cosas que, que requieren de su timing no sé, jugando jugando con el que tienes con el que sabes que te va bien vas a poder hacer las cosas eso está, está clarísimo el problema es cuando te toca a alguien que no es muy estable y va hay lagazos eh, ves que se para y todo el juego en algunos momentos ahí lo que pasa es que yo cuando he visto partidas de japoneses jugando online y tal, el otro día había J. Ancho con Hazama contra una Jaokaka Y es buscarle el robo al muñeco. O sea, tienes que... Cuando hay... O sea, la tabla el problema lo tiene cuando está jugando contra alguien que, que le roba fácilmente. Que, que puedes ir pegando piños al aire y al final la vas a cazar. Es, aquí es donde lo pasa mal ella. Y aquí ese... ese eso... Oh, oh, no. ¿Por qué no ha castigado? Ya. No podía hacer nada ahí para que sí sí, sí, sí, sí, pero... Quizá sí. buscaba un castigo ahí de... Un castigo para... fuerte y debe estar como debe estar... Madre de amor. Se le va a ir el round, eh. Aquí. Se le puede, se le va a ir, se le va a ir. Y aquí tienes el grab. Y va a buscar el Va a tener ruf, va a tener ruf. ¡Oh! Lo ha tirado... ¡No! ¡No toca! Bueno. ¿Cómo debe estar? ¿Cómo debe estar enfadado ahora mismo? Como la ha pillado cubriendo en el aire, no le ha dado tiempo a Y ¡Oh! ahora la ha pillado de una forma. ¿Qué, ¿Qué ha mío? pasado? <risa> Ese, este rom se lo lleva a espinete. ¿Cómo debe estar ahora el otro? Es decir, este golpe, este golpe no está bien. <risa> La hitbox por detrás, no sé. Bueno, ha hecho un super largo, así que ahora se puede haber tranquilizado. río, vale. No, ese de cómo la toca por allí, muy bien. Oh, está de nuevo. Venga, robale tira, pulsa botones y al final entra con él. No podía hacer nada, supongo. Ya no, ya no, ya no. Muy bien, ¿no? Hay chico. 5-0, ha ido por la vía rápida Sunder, se quería no ir tenía, a Thunder. Lo tenía, lo tenía muy difícil Oriol, ya lo sabemos. Pero yo veo que, salvo dos se ha visto claramente como, como el enloquecimiento de una persona, ¿vale? El encabreamiento de una persona, se ha visto. Como las dos primeras y... rondas iba muy bien, iba jugando muy calmado. La tercera como la ha tirado por la borda completamente. La cuarta ya no podía y en la quinta se ha rehecho, pero es muy difícil remontar todo esto después, de, después de, de, de... del combate en sí. O sea, pero creo que lo ha hecho bien, bien, sabiendo las expectativas que había del combate, sabiendo lo difícil que es. Creo que, aunque tengamos un 5-0, ha estado bien. Ha estado muy bien. Bueno, tenemos siguiente match, Nemo contra Guerrido. Sí. Supongo que Nemo... Seguirá con Cal porque digamos que le hace el ciclo de juernes a juernes de, ¿Sí? con un personaje y ya mañana sería el último día con Cal. Imagino que jugará con Cal. Quizás si se va a complicar la cosa, pues pasa al Bang o a la Rachel o a otro personaje. No, no lo va a hacer, no lo hizo en la última, en la última y no lo hará no lo hará hoy. Y aguerridos la incógnita, ¿no? No sabéis ni vosotros quién es. Yo, quién creo, yo creo que sacará a Subaki, ¿eh? Otra vez Subaki, ¿no? Yo creo que sí. Yo lo vi bastante bien, ¿no? Lo conozco apenas a Guerrero y no lo había visto jugar. Y me gustó cómo jugó, porque contra Oniro sacarle tres partidas. Bueno, dos fueron con Ban creo. Así que, pero igualmente que, que tiene, tiene mérito también. Mira, mira, mira. Mira cómo se hacen los interesados. Ah, pues ser, la ¿verdad? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Susano. O es.. no, sus... no, no, que ha salido en random. Que lo han hecho ah, random. Vale. Bueno, que Qué al bueno. que al sí. le ha salido Lichi de haber dicho, vale. Ah, vale, Pero está. a es, ver, es en button check, ¿no? Vale, mira, mira, mira, mira. Estaba, fli estaba yo flipando. <risa> estaba yo flipando. Vale, vale. Es button check, señores. No os preocupéis. Hmm. Bueno, mientras tanto... Eh. Okay. Ah, perfectamente con que eh. sí, sí, sí, sí, yo creo que le ha tocado a Lichi De haber dicho, mira, si no es button check Yo sigo No, pero es button check, ¿no? Imagino Sí, sí Vale, vale Es button check, es button check Vaya, creo, ahora es cuando Nos dicen por el chat que no lo era ¿Te imaginas? <risa> no, no Pues parece un combate esto, ¿eh? Hombre, pues no sé, pero... <risa> ¿Te imaginas? Ahora el que gane entra en el chat y dice 1-0. Sí, no, no, a ver. M me extrañaría en el sentido de que, ¿no? de que Nemo últimamente nos está pillando a Lichi. Que la pillaba de antes y la sabe llevar igual de bien, ¿no? Pero. Que lo veo muy puesto con el cal últimamente y me extrañaría que no juegue con él. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vale, a ver, a ver, ¿es 1-0 o no? ¿Es uno... ¿Te imaginas que ahora sale el, el Nemo y dice, esto es 1-0? El Nemo capaz. No, pero ahí os ha dejado ganar el último RAM para no repetir. Sí, sí, sí, sí, sin duda. Así que bueno. A ver, ¿qué tal? Pues a ver si vemos algo más igualado, ¿no? También, este match. Que han sido todos ahí 5-0, 5-1. Y... Aguerrido para mí es la gran incógnita de, este, de esta liga. Es la gran incógnita. Sí. Porque es un jugador que sé, veo que online está pegando fuerte. Eh, luego en el show match B que también está pegando fuerte. Lo veo que dicen que es fuerte, pero claro offline ha jugado cero. Entonces es para. Bueno, mí pero no online aún. Eh. Exactamente. Por, es por eso fue el motivo que era clarísimamente de los ocho elegidos. O sea. Eh, online en su territorio. Y esto es online ahora mismo. Así que no quedaba otra. Pero es mi gran incógnita. Es, un, es el combate. Más o menos los combates que hemos tenido. Los resultados no, pero sí el que iba a ganar. Eh, estaba un poco claro. Pero este, no tengo ni idea de lo que va a ocurrir. Recordemos que quedaron 5 a 3 con Oniro la semana pasada. Aguerrido uh -huh. contra Oniro. Así que a ver, a ver qué ocurre. A ver, yo. Diría favorito Nemo, pero du con dudas, ¿eh? porque Uniro ha no, un... un... no demasiado y me puede sorprender. Es que es, esto. es que es esto: está en su territorio, veremos si nos puede sorprender. Eh, Nemo, sabemos que offline es de los mejores de... del continente, eso está clarísimo. Este súper este de... de hijos de puta, básicamente, porque sí, este eh, mola, voy algo. a matar ahí de mix-up de gratis. Viene el pinchito. Jolé. Sigue el combo. Y la bola le ha pasado antes de lo previsto. Tienen razón, ¿eh? es la primera vez que. La primera vez que. Que, que Aguerrilo no lleva un color horrible. Ese color no sé cuál es, debe ser DLC en la play. Pero mola un montón, me gusta. Es la. Subaki del Atlético, tío. Ahora ya, no... ya ha dejado de gustarme, mira tú. <risa> Bueno, puede ser del Bilbao si te gusta. Mucho. Viva Pucela, venga a ver. Sigue. Muy bien, muy bien. que es un personaje que me encanta. Bueno, ya os sabéis que la he llevado en varias veces. Mira cómo va buscando el, el, que, el golpe que tiene inmunidad. No puedo, no puedo ser objetivo porque este que personaje me gusta y es de los que llevo, además. Bien, muy bien, sí señor. La pregunta es a quién no llevas, básicamente. ¿Es qué? La pregunta es a quién no llevas. Ah, ya, bueno. Pero es de, de las que más he llevado. Sí. Y muy bien, martillazo en Rapid, y al final, haber cubierto no, La ha robado, ¿eh? Lo ha robado, Llegamos, ¿eh? Ya. Porque Llegamos, lo tenía sí. Nemo ahí a punto, y esa robada final es de las Llegamos, que duelen ¿eh? Sería partida, sí, señor. Sí, señor. Nemo, que bueno que, que va a jugar con Kar, Eso, de... no creo que se cambie sí, no, se la, la pregunta es si va a ganar o sea, esto, esto es lo que yo me pregunto eso es la gran pregunta o sea, sabemos que va a jugar con Car. eso, asumirlo que de todos que lleva, de todos que sabe mejor llevar, está jugando con el peor, ¿vale? eso asumimoslo, pero Da, mi pregunta es: ¿si va a ganar? <risa> ¿Eso? Él lo intenta. Sí, sí, sí. Pero que. Que A ver, que no juega mal con Cal, ¿eh? Que yo jugando contra él, quizá. Pff, me gana. De, de 10, me gana 8, fácilmente. <risa> ah, claro, que a ver, que, que. No sé cómo son. Que yo tampoco. Que sea la punta, pero tampoco me considero malo. No, no, claro que no. Y, tira. Bien, sigue. Y, mazazos. Ahí, ahí. Las uñas, el mal. Y, muy bien, la presión. grapa al final, se lo ha librado. Y, Shoryu. Aquí lo tenemos, combo de eso. counter muy bien. 2000 de daño. Ha cargado una barra. Ya estoy viendo hacer cosas a, a Guerrido que no vi la semana pasada. También te lo digo, estoy viendo que, aparte de hacer cosas, está gestionando mucho mejor los stocks de, de la carga. Y no, eso no. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Señor, la pia. Que <ríe> bien, Yo no sé si el round y no hubiese Yo creo... tirado. Bueno, hostia, qué buena. Lo he hecho súper bien. A ver, a ver. Grab, sigue combo. Se la puede robar, ¿eh? Sí, tanto. ha tirar el, el mix-up es un normal, ¿eh? Tampoco <risa> que... tanto, ¿eh? En mid-screen te puedes yeah. riesgo no y no te llega, ¿eh? Tira, o sea, vale, y... lo que eso que... Ese súper se usa como la... Como el, como el camión de la basura de Rachel. Tú lo tiras y cargas a barra. Y eh, con la barra es donde tiene mejor mix-up o sea, Subaki, realmente es una de las mejores Herramientas que tienes allí Estaba a cero, era mejor Ganar barra, personalmente No sé, es que yo me acuerdo de la época que Shanks Jugaba con ella Y, sí. y era siempre a la que te cagaba <risa> la vida, te tiraba ese super Y venga, adivina lo también, que tiene efecto. También estaba mejor Y sí. sí, bueno, a ver Ay, que viene también, Subaki ahora mismo está bien, ¿eh? También, o sea, Subaki es un personaje interesante. No te va a ganar un torneo. Pero sí que se puede cobrar un topocho. Aquí tenemos el round, sí señor. 1-1 uno uno para esa segunda victoria del aguerrido o la primera de Nemo, acortando las distancias. No pueden. Bueno, yo creo que. Tiene que intentar igualarlo Sea como sea, porque la robada que ha habido En el anterior combate No se la puede permitir otra vez Los no sé como son Le toca, muy bien, le busca el antiaéreo Tocando, lo tira en el suelo Shorry uno se lo piensa le Continúa, muy bien Sigue, bola Y venga, muy bien Muy bien, muy bien, cómo se acerca Y al final le entra con algo, y nosotros no tenemos sonido No escuchamos a la, a la marioneta Pero... <risa> Imagínate jugar sonido contra este muñeco. Que te viene te viene por cualquier lado. Es que sí no, y tienes que saber identificar cuál que dice también. Sí, pero bueno, eso... Tú escuchas que dice algo, al menos. Pero sin sí, sonido. Sí, pero... Sin sonido, ¿no? es... Le quita. Lo mata, lo mata, lo mata. Lo mata. ¿Te ¿Lo lleva, te ¿Lo lleva? ¿Sí? Sí, que lo ha matado. Sí, que lo ha matado, sí. A ver, que... ¿Va a cambiar o no? No no va a cambiar, ¿no? Asumimoslo. Lo tenemos que asumir que cambiar no lo va a hacer. Pues que Nemo ya está ahí jugándosela Que si pierdes dos ya estás casi en descenso, ¿eh? Yo creo, Nemo, que esto es una opción Serec, ¿eh? Por parte de Nemo. Jugaba ah, con el Carl, ¿no? <risa> <risa> esto es, uno... es que, claro, he descendido porque jugaba con el Carl. Un <risa> top tier, no te jodes. <risa> Yo creo que esto... Haciendo un opción select, ¿eh? No sé qué opina el chat, Spinete, que es el que más lo ama y odia a la vez. Espero que, que me lo confirme. Luego se te pilla el bank, que este fin de semana me jugó un par con el bank. Ah, ¿sí? Joder". O sea, en sí. se lo saca, pero en torneo no. no. <risa> Por Era en plan, cuando se aburría del cal, me, me sacaba unos cuantos combates del bank y, y te hacía la de Cristo, ¿no? Pero bueno. Su elocuencia es números número <risa> Y así le va. <risa> a ver, a ver. Bueno, ha cambiado el color. Quizás le dé más mala suerte al aguerrido este color. Sí, lo vamos a ver con el resultado muy bien. Como le ha cambiado el lado, sí señor. Y aquí le bueno. ha tocado ahora. A ver. Uf. Venga con el niño, la marioneta. Ahí. Como sigue. Bien, perfecto combo, lo tiene en pared, sigue, garras, overhead, de safe y está esperando a ver qué ocurre, uñas del mal que han entrado, ole, yeah. madre, ya le, toca... ¡Oh, lindo, le ha faltado eh. el overhead, sigue el combo, tiene tres stocks, ¿eh? suficiente para lo que queda del combate, como 6 balas, suficiente para matar cualquier cosa, pues eso, sí, <ríe> mira cómo corre, le tira, muy bien y al final se lanza. Se ha Uf, y aquí que lo tiene. puede compar. ¡Mmm, ¡Qué lástima! Ojo que van a tener burst. Y. Uh, suerte que nos grapa esto ahora. Y al final. Rapid, Into 2B. Rebel, Primer rompa. Tercera victoria de aguerrido. madre Madreador mojo. Baja. Sigue. Eh, bueno, quien pierda, pierda de ellos dos va a tener combate para ver quién defiende automáticamente contra Dan. Si sí, será Dan contra el que pierde aquí, ¿no? Sí. Mientras que los dos que han ganado van a jugar entre ellos. Y vamos a ver cómo se van a repartir los que van 1-1. Para Zunder contra O'Neill. Sí. Bien, sí, el combo y super. El cal no no tiene mucho daño, pero <ríe> el problema es lo que, viene, lo que viene tras el combo, ¿sabes? Combo. De no, no, hace, hace 3.000 de vida adivina lo que te va, viene luego. ¿sabes? Y el y... neutro lo tiene el neutro es muy guay, el neutro tienes el muñeco por allí, cómo lo va viendo. Sí, claro. eh, joder, el, el neutro. Muchas veces te sale un ataque que no te esperas por detrás y no, que no hayas visto, que es lo importante lo que decías del sonido, ¿no? Por eso. Sí, sí, sí. O sea, yo, pues bueno, yo, yo, aparte, yo aparte de que no puedo jugar sin sonido a un juego, mm. o sea, eso para mí es inviable, me guío muchísimo por el sonido, por muchas cosas. Eh, contra el car es imposible, imposible. Sí, porque tiene unas pirulas de, de que según lo que le dice, pues sabes lo que va a hacer la marioneta, básicamente. No, no, nosotros no necesitamos el audio. Como, como espectadores. ¡Uy, buena! No puede, puede, puede, matar, puede matarse la marioneta, lo ha matado, ha remontado este 2-1, sí señor. Ese, ese rip del Burst, básicamente. Ah, que... o sea, le, ha, le ha dado la victoria, ¿eh? Le ha dado. Lo sí, que sí, sentado. pero. Lo que me ha extrañado porque Nemo es de los que. Es un poco contrario hacer eso. De... Sí, con lo que yo digo siempre, ¿no? Eh, asegúrate que lo gaste que no te lo pueda tirar en overdrive. Pues mira, se lo ha, se lo ha, jugado, se lo ha jugado, se lo ha jugado. A veces, mira, a veces guay. Pero sí que es verdad que yo en este juego no soy muy partidario de hacerlo. A no ser que tengas opción. ser que se lo hagan, que hay varios. O en algunas situaciones en concreto. O alguno bastante obvio, pero... Hay veces que prefiero que el, el oponente decida petarse el burst, sin duda. O sea, sí, porque básicamente acabas tropeando un combo que si el otro pues no tira el burst, pues te jodes. Y, bueno, sí, y puedes, perder, puedes perder un combo de 4000 de daño, por ejemplo, y a él le dejas en 3000 y te activa el burst, y te activa el overdrive y te puede hacer una remontada que te vas a cagar. Y si eso además tú no tienes burst por si te entra, es que te puede salir muy mala jugada un burst mal leído. Demasiado mal esa la jugada. Pues venga, a ver... Bien. Uh, qué bueno. Sí. Ahí creo era más bien de setup eso, allí ahí. Sí, piensa que la ejecución es complicada. Está, está llevando dos muñecos. La ejecución es... Sí. Alta. La ha metido justo donde quería. Y el control de gasolina tiene que parar ya en una gasolinera. Mira, la, acaba de parar a repostar. Muy bien. Sí, sí, sí. Ha comprado óptima, o sea, eso es gasoil óptima. Fijaos cómo ha rellenado el depósito. Sí, sí, le ha cobrado el serrano. Exacto, sigue, sigue, muy bien. Ahí mis trabajadores están allí en la gasolinera. Venga, sigue, bien. Ese... Uy, cómo está cubriendo, cómo está cubriendo, tiene que hacer algo. Uf, ese gontero cómo se ha jugado. El, es que el eh, contra Cal, eh. las barras, guárdatelas para hacerle contra a Sal, porque hay veces que no. Sí, que pero sale, como no le des a la marioneta de solamente, como le des solo a la marioneta, eso porque no lo está teniendo en cuenta Nemo o no le está saliendo, ¿vale? Que también hay que contar que lo poco que lo lleva por un muñeco que requiere lo que requiere. No, eh, sí, no, sí, sí. Tampoco, sí, no tenemos que pedir. Es que no tenemos que pedir que sea aquí ahora mismo el Ryusei. <risa> sí, Nemo ya al final del CP tonteó bastante con Cal. En el, eh, no, no sé si es, ha sido ahora que se ha metido desde hace un par de meses solo o, o ya yeah. ha antes, pero... Que no, no le viene de nuevo jugar con KAL. Muy bien, le ha pintado los pies con el 2P. Ese pincho muy buen, muy bien conseguido, sí señor. Pero... Allí, cómo se lanza la marioneta, cómo va buscando los niños. Es que el car es, es increíble, me parece súper original. La marioneta se queda pegando en el aire, cazando moscas, mientras tanto, sí. a cubrir al niño. Y ese grab fallido, cómo, ¿Cómo intenta tocarse al final este grap aéreo que este veía se, se, eh, eh, buscado. Es como cuando buscas un niño, pues eso, un grab aéreo muy buscado ha sido este. <risa> 1-1. ¿Va a haber empate? ¿Va a haber empate? ¿Qué va a pasar? Espero que tengamos empate. A ver. Sigue sí, Nemo. Le tira ahora el boloncho. La presión de Card. Ha entrado. No ha continuado. Ese 2-3. Ah, muy bien buscado. Con muy buena. Muy a la espera de eso. Respetando, tocando. Respetando y tocando. Qué raro sonaba esto. Ha entrado, ha invocado bien la marioneta Pero la mueve, la mueve, la mueve Lo sigue, no sigue Y como ha buscado ese cruce para que viniera Ese piño grab Que eso es... Si lo hace bien a veces es que no te da tiempo Sí, no te da tiempo, no te da tiempo. Si lo hace bien es no invocable pero es, es momentáneo no, no, no si no es te la así. tienes que saber porque no, no la no vas a reaccionar Y aparte él como lo puede hacer, como el 2 a o B lo puede hacer cuando quiere Puede cruzarse o no, o sea, incluso sabiéndolo puede pasar cualquier cosa Ay, que va a venir un grab, ¿Qué va a pasar, tiene dos barras Las va a, gastar, las va a empezar a gastar ahora los stocks, no? Y... y. ¿Cómo se lanza? ¡Ay, es de 12! Muy bien tocado. Uf, están los dos. ¿Está, y... está un combo. Está un combo. Está un combo. ¿Un... Y lo man. mata. Sí, lo mata. Lo mata. Pues muy bien, eh, que Está. Bien. Lo he hecho muy bien. No. Está haciendo la subaquí, además. No, no, pero que se está defendiendo bien. Eh, no está. Se está librando de esas presiones así que te pone ahí en el sándwich, ¿no? De entre Cal y la muñeca. Me está sorprendiendo lo bien que se está defendiendo de Cal, básicamente. Sí, sí, sí. Lo está haciendo muy bien. Sí, señor. Venga, va. Y seguimos... No sé si se escucha algo de fondo por mi micro. Creo que no, ¿verdad? Bueno, escucho un poco cierta persona a veces. Ah, vale, pues eso, sí. Un segundo. Bueno, pues tenemos aquí a. Ah, ya, ya, ya he vuelto. Bueno, pues decía que se está aquí aguerrido, que casi le entra. Se ha alejado un poco. Eh. Bien, muy bien. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. uy. Bueno, ahí creo que se me había desconectado. Ahí, ahora se ha acercado. Oh, pero ya se, ya se ha acercaba. Ha Dejaba marioneta atrás. Lo tiene muy bien ahora el guerrido. Sí, señor. A ver si entra. Tiene que invocar. La ha invocado. Ya vuelve a hacer un sándwich. Intenta cazar con la marioneta. La gracia que puedes intentar que case la marioneta y. Y tú, mateo de 6, ha entrado el en martillazo Esto no va a matar No hmm. va a matar Pero mira como busca el overhead otra vez Y sí, no, ahora se tiene, que currar, se tiene que currar Mucho, tiene herramientas para hacer Shoryu y continuación Into, Rome. Pero me estoy dando cuenta de que contra Cal Va muy bien tener un Shoryu ¿eh? Porque no sabe hacer lo, Todo lo que Tiene que hacer anti-Shoryu vale eh, Sí, falta un poco de práctica De experiencia La, ¿no? la, la falta, la falta Entonces Es Overhead, Muy bien cubierto, sí señor Ya te lo he dicho, aguerrido es la persona Que yo tengo 100% dudas de, de su estilo de juego De su nivel Porque ves estas cosas y dices Y aparte que no es el personaje que lleva siempre Ni, ni el segundo personaje que lleva siempre Lo está llevando para la liga no ahora que... A última hora decidido, además. Y mira, está a punto de ganar el Z a... a Nemo. Bueno, van 3 a 1, 4 eh. falta... a 1 ya. ¿4 a 1? Sí, sí. A mí me está sorprendiendo mucho porque sabe cuándo tocar, cuándo cubrirse, cuándo tirar el sorio No sé si es porque Nemo no está jugando tan bien como podría jugar con Cal. Obviamente podría jugar. Mejor porque no es pero... Fijaros, fijaros una cosa, cada vez que, que me cambian la pantalla, en la sala de chat se reinicia, ¿vale? Fijaros que las dos veces, estas últimas, está Zante rabiando. ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo, no? O sea, en el anterior ponía cosas de, de, de enfadado. Y ahora cuando lo puesto a poner, veo, xdddd de, de, de, de, puto martillo. Es que, es que, es que las cosas como son, o sea, es que miradlo. Pero a ver, tú vas a ver, has has visto que que a ver un... diciendo algo bueno, bonito, No, no está contento, esta persona no está contento. Es que te dice, no, si a mí me, te dice, a mí me gusta mucho el juego. Pues que, si no lo no parece, tío, o sea. Cuanto más le gusta el juego, más rabia. Es, es, sí, eso también es verdad. Eso, yo creo que es, una, es, es cuando cuando dices amor-odio, ¿no? pues es esto, sí. como, como más ama, más odia. Él cuanto más se enfada, más contento está. Ya veréis, vamos a hacer la comprobación. <risa> <risa> y venga, esa, ese sexto combate ha tocado aguerrido, muy bien. Se ha pillado la Subaki. no la nazi, pero no, casi. Este color que, no, joder, iba a decir que es el, el, el color que me suelo pillar yo. No, ese que ese me gusta, pero que con el traje negro y tal, pero hay uno que era aún más negro. Y eh, eh, rubia. Que es área total, básicamente. Eh, a mí me gusta ese porque me recuerda a la Dark Subaki. A mí me gustó uno que se pilló la semana pasada, que... Porque el me se recuerda se al zombies del, me del metal slack, tío. Sí, sí, el que se ha pillado antes, creo que era. No, antes se ha pillado el de zombies, el azul. pero. El... Sí, ya sé cualquiera. El, el zombies de color verde. Y vamos a ver, ese combo muy bien. Está jugando muy, muy safe. Muy normal. Está jugando muy básico con Subaki, el, el match, lo está enfrentando. Fíjate que lo está enfrentando muy bien. Lo está enfrentando. Me toca cubrir cubro. Cuando viene por arriba, tira un antiaéreo. Está jugando muy pasivamente, muy bien, adherido. Eh, con el terror que ya da Car. imagínate, online. pues Nos está jugando con mucha tranquilidad. Como se tiene que jugar, a mi gusto, además. No el match-up, sino el juego en sí. Y eh, muy bueno, o sea, muy bueno. Aquí, este super, ¿por qué se lo ha tirado para cargar? que? Para Porque tener... No... Porque este super pues tenía solo una, una, un, es, un stock, y así durante ese tiempo conviertes la barra en tiempo, pero tienes los stocks ilimitados durante ese tiempo. Ya, Entonces, pero... así podía, spamear, podía Supongo que él quería hacer con un solo stock, quería hacer el 236 d para acercarse y cancelarlo con un martillazo. Y eso lo puede hacer. Y sería equivalente a dos stocks. Muy bien, Nemo le ha entrado con ese champá. Es, es, es, esta ronda... Muestra, es una... Y fíjate que Nemo ya no puede cambiar de personaje. Si tenéis fe que se cambie de personaje para ganar, oh, ya yeah. no lo puede hacer. Ya. Bueno, menos al menos ha puesto el 2 en el mercado 4-2, bueno, bueno, eh. eh. Ojo. Ya es el resultado más ajustado de la tarde, al menos. 4-2. Muy bien, muy bien. ¿Eh, ¿Qué dice? El niño. Mira qué dice el niño. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, está con las manos en la cabeza. Lo estáis bien. Mira, mira, mierda, tío. Estoy... Eh, eh, no, para, no para. O, os estáis fijando. Vale, O sea, increíble el don de la oportunidad. Increíble ¿no? el don de la oportunidad de este señor. Que ahora no lo estaba diciendo, pero parece que se esté volviendo a quejar del juego. Y venga, vamos... Uh, bueno, 4-2 Puede remar las tres que le quedan Nemo lo va a hacer... ¿Qué creéis, Jack? El, pero... el problema de no sé si es que No optimiza Lo suficiente con Cal, pero no hace Combos que te quiten mucha vida Cuando le entra, a veces se queda Que le queda poca vida al otro Y no acaba de matar No saca sí. más de La optimización es... No sé si es porque el... ¿El muñeco no tiene más? o porque eh, eh, eh, eh, Te puede hacer sí. de todo. El, muñeco, el muñeco es top tía. Las cosas como son. O sea, que, a ver, eh, que es un muñeco que necesita... Es que CAR para optimizar, optimizarlo no necesita... O sea, alguien del nivel de, de Nemo no necesita meses. Necesita un año mínimo. Llevarlo bien. Y como claro. main. Y estamos hablando de alguien del nivel de Nemo. No es un, uno que dice, ah, bueno, yo empiezo a jugar ahora el juego y va, en un año lo aprendré. Pues posiblemente no, ¿eh? En un año ¿Sí? juegas. Básico, básicamente. No sé, no, no, mucha, no mucho más. Si es tu primer juego o si te acabas de empezar o lo que sea. Sí, sí, sí. Yo. Es distinto. El, es distinto, es distinto. El Eso me gusta de. Una de las cosas que me gusta de Mecal es usar la muñeca como escudo. Sí, es que es una de las claves. Verás que muchas veces tú te puedes poner atrás y cuando activas la muñeca te hace como de pared. Es, tienes una pared delante. Entonces empiezas a andar y le das boost a la muñeca para sí, que sí. anda más rápido. Es que hay que jugar mucho con la mure con la muñeca de muralla. Es que eso es una de las cosas que me putea mucho cuando juego contra él con el bank, que le Sí, los clavos. se los no se la basura porque se lo come la muñeca y el cabrón sigue eh. tanto. Sí, muy bien. Muy bien, sí señor. Ahí, Va presionando. Uff, es bueno, ¿eh? que está. Sí, sí, está una ronda de ganar a Guerrido 4-2. Y bueno, si gana este round se acabó eh, Revolver sí, Action por hoy. Ahí. y de entra, grab. Muy bien, ese antiaéreo. Pero por ejemplo aquí, 1.300 de vida, no sé si podía hacer mucho más, no sé si tenía algo más el cal para quitar más vida que... o para hacer más luego. Hay chat que están comparando. Eh, sí, digamos que el car es el Eddie de... es una reversión del Eddy. Y el que sería. Aracune sería como un zapa, para que nos entendamos. Y lo confirma, lo mata, lo mata, se acabó. 5-2, 5-2 por parte de Aguerrido. Pues bueno, señor y. Número dos, Nemo le tocará contra Dan en la siguiente ronda. Eh, el Miércoles que viene tendremos a Oniro Thunder. Ese será el match, el match de la liga básicamente. O, Oniro Thunder, que seguramente será el combate que se va a repetir en la liga, posiblemente. Y entre los cuatro del medio vamos a ver cómo se sortea. Vamos a ver cómo se sortea, sí señor. Pero bueno. Así que, eh, pero bueno, espero que os haya gustado chicos esta, este revolver action de hoy, de este miércoles, os recuerdo, bueno hemos terminado a tiempo, os recuerdo que mañana jueves tenemos el jueves de lucha, no solo el jueves, si queréis entrar en mi canal a las 5 y media voy a analizar el personaje que nos van a anunciar del Cof. Eh, luego por la, en este canal, en Barcelona Fighters, vamos a tener después el jueves de lucha cuando acabe la presentación de Capcom. No sé a qué hora empezará entonces el cuernes. Eh, ya lo veremos, se ha improvisado un poco. Y el viernes eh, también, que lo sepáis, que tenéis en mi canal, en el de Sacred Azure, streameamos las partidas del de Discord, de, del lobby, que hacemos las quedadas del de lobby online eh, lobby España 1, ¿vale? Y podáis entrar en mi Discord, o digo, en mi, en mi Twitch para ver las partidas en directo y si queréis jugar, entráis desde el Discord o directamente al lobby, ¿de acuerdo? Así que, bueno, cerramos ya, ¿verdad, Musashi? A ver qué me dice por el pintadillo. Cerramos ya, que Nos tenemos que preparar. ¿Lo que, lo que? Sí, estaba ah, ahí. En... Pues cerramos Cerramos ya, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Sharing que se ha pasado por el chat, que me da permiso de castear en, en, su, en el canal de Bastiona Fighters. <ríe> lo, lo, lo he suplantado. <ríe> y, y bueno, nos vemos aquí de una horita y cuarto, ¿no? En este mismo canal. Así que, hasta la próxima. Gracias, Revers. No. Venga, hasta la semana que viene, si puede ser. Eh, encantado de estar por aquí. Y de, eh, me lo pongo muy bien. Y... Eh, a ver si puedo poner el chat en la cámara el próximo día con Revers. Y Musashi, que no lo está escuchando, chicos, pero es un crack y también nos dice adiós. Así que, adiós. Adiós.